Yahoo es una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos que posee un portal de internet, un directorio web y una serie de servicios tales como el popular correo electrónico Yahoo. Su propósito es ser el servicio global de internet más esencial para consumidores y negocios. Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford, Jared Young y David Philo. Yahoo se constituyó como empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de abril de 1996. La empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale, California, Estados Unidos. Yahoo fue uno de los pioneros de la era inicial de internet en la década de 1990 de acuerdo con los proveedores de análisis web de terceros Alexa y similar web Yahoo fue el sitio web de noticias y medios de comunicación más leído con más de 7 mil millones de visitas por mes clasificando como el sexto sitio web más visitado a nivel mundial en 2016 el 25 de julio de 2016 fue anunciada la compra de Yahoo por parte de Verizon en 2017 Verizon adquirió la mayor parte del negocio internet de Yahoo por 4,48 mil millones de dólares excluyendo sus participaciones en Alibaba Group y Yahoo Japan que fueron transferidos a la compañía sucesora de Yahoo Altaba. Si este video te fue muy útil no te olvides de suscribirte a este canal, dar un like y compartir este video con tus amigos para que más personas puedan ver este video. El siguiente video te va a interesar, te lo dejo por aquí, no te lo pierdas. Nos vemos en arena. Chao, chao.